Oh Oh, <laughs> you han dejado un comentario Que han dado like Veo muchos corazones Gracias por ese apoyo hermoso eh, <coughs> Quiero adorar con esta Canción que Es viejita Pero Una canción hermosa ah, La voy a cantar ahora a ver, a ver. Ok Ah, Cantaba mucho cuando estaba pequeño, pequeña en la iglesia. La voy a cantar mejor a capela porque no me la sé muy bien por piano y no quiero estar distraída con las cuerdas. Así. Establece tu orden, vengo bien a mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar. Señor, dueño de mi vida, establece tu orden, quiero hacer tu voluntad, establece tu orden, orden, quiero hacer tu voluntad Dios bendiga gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo en este momento de adoración aprecio mucho su apoyo cuando comparten mis videos le pido a todos ustedes si no están suscritos a mi canal de youtube vayan a suscribirse déjame ver YouTube, el link lo tengo en mi página cuando le dan a mi perfil, está ahí, me pueden buscar por Janet Méndez en YouTube y también va a salir. Um, ahora mismo estamos a los 17 mil subscribers. Alguien que me ayude, vamos a ayudar a este canal de YouTube a llegar a los 20 mil. Así que compártelo con tus amigos, con tus familiares, el canal para que vayan a suscribirse. De uno en uno nos vamos uniendo y la adoración puede llegar al mundo completo. Yo sé que el Señor toca los corazones profundamente. Hoy recibí un testimonio de una chica que ha estado pasando por depresión y otras cosas más. Y me dijo que en, en el momento que le dio un pensamiento de suicidio, abre su teléfono y ve que un, una amiga le mandó el video donde estoy cantando uh, Vasija Quebrantada. Y ella dijo que esa canción le ministró y ella pudo salir de esos pensamientos y volver a sentir esa conexión fuerte con Dios. Entonces, compártelo con un amigo. Tú no sabes por qué está pasando tus amistades ni tus familiares. Y un video que tú le mandes puede llegar a su corazón en ese momento. Así que si un video te ministra a ti, Mándaselo, compártalo con ellos porque de verdad sirve de testimonio escuchar. Quizás en mes, meses después, quizás te digan: Sabes que un día me mandaste un video y me libraste de, de la muerte o me libraste de hacer algo que no iba a ser bueno. Quizás vayan a caer en un pecado o tentación y les llegue ese momento, ese video, y solo Dios sabe el momento. Que él usa para tocar los corazones. Gloria a Dios. No te vayas. Aquí tenemos varias. Ok, creo que el, el 90% quiere que yo cante Vasija Quebrantada. Vamos a ver en los comentarios. Mande un corazón verde. Si quieres que cante Vasija Quebrantada. Gloria a Dios. Por aquí va a estar algo. Mm -hmm. Gloria a Dios. Un corazón verde para los que quieren la canción Vasija, Quebrantada. Gloria a Dios. Santo. Okay. Estoy viendo muchos corazoncitos verdes. Yes, I love that song, dice Belinda Saraí. Always ministers to me. Ahí tenemos Mexican Asian, Daniela Bru, El Coates, Meléndez, Isamery, Daniela, obvio. Cindy, Rubena, Lela. Muchos corazones verdes mandó nuestra Lela PR. Esmarelli. Um, Cesarina, Diarios Versos, Albertín, Jennifer, Yaxi, Zavala, Isis Vázquez, Gloria a Dios. <clears throat> wow, ¿cuántos corazones mandó Valentina? Jera, pide Yeshua, Carolina, Corazones Verdes, Camila. Ok, Kimberly, ok, nos vamos con vasija quebrantada, mi gente. Última canción. Gloria a Dios. Si tu presencia conmigo no va. Alfoiris. Ok. Vámonos con Vacía Quebrantada. Si llegamos a las 200 views, guardo el live. quebrantada soy un instrumento procesado aunque no entienda lo que pasa cristo le da forma a este barro yo soy una vacía quebrantada yo soy un instrumento procesado y aunque no entienda lo que pasa cristo le da forma Oh, Cristo le da forma a este valor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este momento hermoso. Vamos a concluir este live con una oración para todos ustedes que estén en sus... En sus habitaciones, en sus carros, en la sala, donde sea que te encuentres. Si estás con tu familia, con tus amistades. Si hay alguien que hoy ha dicho, Padre, yo quiero que tú me quebrantes, Señor. Quiero sentir ese quebrantamiento precioso que tu Espíritu Santo nos da. Porque el Espíritu Santo es el que nos quebranta. Él es el que nos moldea, Él es el que Rompe todo lo que hay en nosotros que no le agrada al Señor. Y cuando le damos al Señor el permiso de entrar y romper y hacer como Él quiera, vas a ver la diferencia en tu vida. Vas a sentir la diferencia cuando te arrodilles y le digas aquí yo estoy, Señor. Quebrántame en tu presencia. por mis problemas sino quiero estar llorando por tu hermosa presencia quiero sentir esa hermosa presencia y el señor te va a envolver Vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Yo soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. A veces yo no entendía lo que pasaba. Señor me traía paz yo soy una vasija que ha sido quebrantada que ha sido moldeada que ha sido pasada por el fuego que ha tenido que pelear grandes batallas le Señor yo quiero serte fiel quebrantame en tu presencia Quiero serte fiel, oh Padre, adora conmigo. Yo soy una vacía quebrantada, soy un instrumento procesado. Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma. ¡ a este va! señora Ay. Dana. Señor, para todos aquellos Padres que se encuentren, Señor, detrás del teléfono, Señor, que quieren serte fiel, Padre, Señor, en este día, que han, Señor, dicho y han decidido hoy, Señor, que quieren serte fiel, Señor, que quieren entregarse, quieren entregarte todas sus cargas, Señor, todos sus problemas, todo, todo Señor, lo que ellos te estén pasando. Hoy han dicho, Padre, quiero serte fiel a pesar del proceso, a pesar de los problemas, a pesar de la familia, del trabajo, Señor, de todo, Señor. Ellos hoy han decidido, Padre, tomarse los caminos de la salvación, Señor Tomar el camino de la fidelidad a ti, Padre, Señor Y te pido, Señor, que tú le des fuerza, Señor Que tu Espíritu Santo llene su habitación Donde sea que se encuentren, Que tu Espíritu Santo llene su corazón Que tu Espíritu Santo ahora, Señor, quebrante Ese corazón que ha dicho, Señor Hoy quiero serte fiel Quiero ser quebrantada Quiero sentir tu presencia, Señor Así que hoy, Espíritu Santo, yo creo, Señor, que tú hoy, Señor, has llegado a esas habitaciones, Señor, a esas personas que hoy, Señor, han tomado la decisión de serte fiel, Padre. Gracias, Jesús. Así, Señor, como tú le dijiste, Señor. Gracias, Jesús. Que tú dijiste, Padre, que conforme, Señor, como tú has dicho, Padre, tú harás, Señor. Gloria a Dios. Así que cada uno, Señor, que hoy ha dicho que quiere ser quebrantado, Padre, tú hoy entras en su corazón y tú quebrantas, Padre, tú rompes, Señor, tú llenas, Señor, su habitación, esta atmósfera, Señor, tú la llenas de tu gloria y de tu presencia, Señor, tú traes paz y tranquilidad, Señor, a cada mente, Señor, que puedan descansar en ti, Señor, y saber que todo va a estar bien. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Y gracias a todos ustedes por estar aquí conectado conmigo, y por su apoyo. Comparten este video. Voy a guardar el video y lo voy a subir al YouTube. Así que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Diana y Natalie Pueden buscarme en YouTube también como Dianet Méndez. Dios bendiga. Que tengan una noche bendecida. Un día bendecido. Cualquier hora que sea, donde sea que se encuentren. Gloria a Dios. Tenemos cosas grandes. Tengo unos secreticos que les voy a contar. Estaré grabando el video de mi canción. Alguien que me mande un, ¿cómo se dice? La emoji celebrando. Déjame ponerlo aquí. El emoji celebrando que voy a estar grabando ese video. Así que sale pronto la adoración. Adórale, estoy súper súper emocionada ya de que ustedes escuchen esa oración de cantarla y de ministrar y... Yo sé que el Señor tiene cosas grandes, planes grandes, gloria a Dios y eso va a ser ya pronto Así que les voy a estar tomando videos así sneak peek para que vean un poquito de lo que está por venir eso es ya mismo, así que gracias a todos ustedes por estar acompañándome en este, ¿cómo se dice? En esta jornada de mi vida, que el Señor ha abierto tantas puertas y tantos caminos promesas que se están cumpliendo en mi vida. Gracias a, todo, a todos ustedes que me han apoyado. Sé que cuando sale la canción también me van a apoyar grandemente. Un abrazo a todos ustedes, donde sea que se encuentren. Sé que estaba un poco M.I.A., pero aquí yo estoy. Gloria a Dios. Dios bendiga, Cindy. Entonces, les dejo con esta adoración. Vamos a, a terminar con esta adoración. A Dios. Ya que estábamos en el tema de la fidelidad.